Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Ghostbusters Afterlife, la nueva película de los cazafantasmas que se estrenó este año, se estrenó hace poquito en nuestros cines. De hecho, se estrenó en una fecha bastante particular porque el 18 de noviembre, al menos acá en Argentina, día jueves, cuando se estrenan las películas, eh, llegó a la cartelera con otros dos estrenos que personalmente esperaba muchísimo y lo más loco es que la de casa fantasma fue la última que vi de esas tres películas en el cine pero es la primera de la que hablo en este podcast eh, bueno cosas que pasan porque la idea era hablar primero de las otras dos películas pero ya van a venir esos episodios y con invitadas especiales así que si están esperando va a valer la pena esta espera así que bueno Llegó al cine esta nueva película de Casas Fantasmas que me gustó, la verdad que ya entro con los tapones de punta Es mi película favorita de los Casas Fantasmas, o sea, de las tres es la que más me gustó, claramente No diría por lejos porque, bueno, la, la primera la verdad que me gustó, pero esta me gustó más yo sé que puede ser un poco polémico lo que estoy diciendo, en especial para personas muy fanáticas de los cazafantasmas, pero bueno, es mi, mi impresión. También tengan en cuenta que yo no había visto estas películas, las vi en esta semana para poder ir a ver el cine Afterlife. Ya lo comenté cuando hablé de la primera película de 1984 que tenía muchas ganas de ver esta nueva película porque en los cines... Siempre metía en el tráiler y, y me, me, me gustaba mucho el tráiler, la verdad que me gustaba mucho. Después vi uno más por internet y, y me encantó y la verdad que tenía muchas ganas de ver esa película. Y tenía que ver las, las originales primero para entender varias cosas. Y bueno, eh, puede ser que al haber visto tarde, si se quiere, estas películas y no en su momento, las haya tomado de otra manera, pero bueno... Eh, lo importante es que las pude ver, y bueno, me, me gustó más eh, Afterlife. Perdón, perdón si estoy insultando a los fanáticos más grandes de los cazafantasmas en Latinoamérica, en Argentina, o en donde sea que escuchen esto. Pero bueno, es mi opinión, y bueno, voy a fundamentar eso con varios detalles de los que voy a hablar ahora, con spoilers en un ratito todavía no pero bueno impresiones generales sin meterme en spoilers y sin meterme en detalles un poco también explicando por qué es mi favorita un punto interesante al menos creo que es lo que más rescato de esta película es el hecho de que salió bien esto de traer una franquicia una saga vieja, que ya tenía sus treinta y pico de años de nuevo, y que no se haya jugado tanto con la nostalgia que no se haya excedido el uso de cosas clásicas para poder atraer digamos, al público bueno, no atraer al público, sino que dentro de la película sea como una catarata de cosas que te recuerden a las películas originales que no, a ver, no se sintió así, no se hizo así, al menos yo no lo vi, como sí puede pasar en otras películas en las que, bueno, se apela a la nostalgia y te tiran con todo como referencias y es un, una catarata de cosas que en un momento te terminan cansando, te terminan aburriendo o incluso te terminan arruinando la película. Y acá siento que no, siento que obviamente la base de los cazafantasmas está. Pero recién hasta el tercer acto de la película, recién hasta el desenlace, eh, es como que no hay tanto que se termine uniendo con las originales. Porque hasta ese momento es una nueva historia de personajes nuevos que están un poco descubriendo el mundo de los cazafantasmas. Yo creo que eso fue un punto acertado porque ponen a la película del lado de estos jóvenes protagonistas, que un poco son el punto de vista del de espectador nuevo que va a ver esta película, y obviamente la idea de la película es captar público nuevo, no solamente jóvenes, sino eh, volver también a recuperar, de alguna manera, fanáticos de esta franquicia de, de Casas Fantasmas, ...y engancharlos de nuevo con, con esta película. Eh, creo que en ambos objetivos, tanto el de ir por público viejo y ya conocido de estos personajes... ...y de estas historias, y de ir por gente nueva que no tenían ni idea de los cazafantasmas... ...creo que ambos objetivos se cumplieron bien. Eh, no les extrañe que se venga una secuela, una tercera parte a partir de esta película, porque me parece que se viene, y la verdad no estoy en contra, o sea, yo sé que hay un punto en el que, bueno, hay que saber parar, hay que saber decir basta, ya está, pero bueno, si sale bien, qué sé yo, no, no lo veo mal, el tema es que salga mal y que se arruine, y es como que, bueno, ya está, hasta acá, cortemos, no, o sea, si sale bien... Sale bien. Y al menos esta película salió bien, personalmente me gustó mucho y la verdad que me interesaría ver algo más de estos personajes. Eh, así que bueno, habrá que ver. Pero realmente siento que, que no fue una película que jugó las casi dos horas de su duración con la nostalgia de los cazafantasmas esto, los cazafantasmas lo otro, ah, porque fantasmita y... Sí, hay cosas, obvio Hay varias, pero No están todo el tiempo con eso Y todo el tiempo así, llenándote la cabeza de ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No O sea, se preocuparon por hacer Una nueva historia Que estuviera unida a las películas originales Y las historias originales Y salió bien me, me, me pareció perfecto O sea, ese aspecto me pareció perfecto Me pareció muy buena la película Y, y la verdad que funciona a mí me funcionó de nuevo, esta, esta frase que nació casi con, con los episodios de, de Cazafantasmas en el podcast, me funcionó. Realmente, esta película me funcionó y la pasé muy bien. Que es uno de los objetivos de, del cine, ir y pasarla bien. Así que eso, completamente aprobado. Me gustaron los personajes nuevos, me gustaron los efectos, si algo critiqué en estas películas fueron los efectos y obviamente bueno a esta altura 2021 2020 2019 creo que se había filmado esta película o se había hecho porque creo que se tenía que tener en 2020 y bueno pandemia no se pudo pero bueno en estos años hacer una película con malos efectos o sea tenés que tener o muy poco presupuesto o muy pocas ganas, porque realmente cualquiera, o sea, ni siquiera lo del mundo del cine, cualquier persona con el celular hace algo bueno. Con un poco de ganas y con ingenio y sabiendo un poco de, de, de efectos y de cosas. Entonces, eh, era imposible fallar en ese aspecto y era una de las cosas que sinceramente más ganas tenía de ver. Porque en los avances se veía todo bastante interesante, pero ya partiendo de la base de haber visto hace poco las, las películas originales, tenía como bastante fresco esto de mmm, los efectos, a ver qué onda, y la verdad, bueno, están geniales. De hecho hay algo que me gustó que yo lo mencioné, no recuerdo en qué episodio, porque ya voy por varios episodios eh, en este podcast, pero en uno mencioné algo sobre, bueno, hay películas que son para esto, hay películas que son para el otro, y hay películas ...en las que no me voy a detener a ver la fotografía y analizar... ...wow, este diseño de producción es espectacular, mira todo... como ...no, o sea, en Wes Anderson podemos ver esas cosas y analizarlas... ...en este tipo de películas, como que no, o sea, es más entretenimiento y todo eso... ...y lo loco es que en un momento, en una escena en particular... Pensaba, qué linda fotografía. <ríe> me quedé como, wow, qué, qué lindo esto. Si no me equivoco fue, no quiero, no sé si es spoiler. Bueno, lo voy a... A ver, ¿es spoiler o no es spoiler? Bueno, voy a tratar de decirlo sin spoilers. Es un momento en el que van con el autito y están cazando a un fantasma. Y se ve como, digamos, el atardecer creo que era un atardecer, de fondo, y en la pantalla entra el auto, el rayo, con el que capturaban los fantasmas, y el fantasma. Cuando están por llegar a un puente, para ser un poco más exactos, es ese momento, o sea, se ve como, como si fuera un cuadro, como si fuera un fondo de pantalla, literalmente, es un fondo de pantalla, pero es hermoso, o sea, y hay varios momentos, de hecho juegan mucho con ese lugar de, de la montaña, del puente, que van varias veces, y es muy lindo como está todo filmado. La verdad que. posta que. Es, o sea. Tiene una linda fotografía. Visualmente. Hay momentos muy lindos en la película. La verdad que. es para destacar. Es algo para destacar. Y, y me gustó. Aprecio mucho lo visual en, en las películas. Sea la película que sea. Sea la película que sea igualmente. Desde. No sé. The Friend Dispatch, otra vez lo nombra Wes Anderson, no sé, hasta Avengers Endgame, por nombrar algo completamente distinto. Si lo visual está lindo, se aprecia, siempre. Eh, y en este caso lo aprecié mucho, la verdad que tiene momentos muy, muy lindos. Eh, y, y está bien, o sea, es algo bastante positivo. Y bueno, no me voy a explayar mucho más sin spoilers. Así que voy a entrar con mis detalles. Si no vieron las películas, vayan a verla. Porque la verdad que vale la pena ir a verlo al cine. La van a pasar bien. Realmente. Si vieron las películas originales, la van a pasar bien. Si no vieron las películas originales, les recomiendo que lo hagan. No sé si es obligatorio. O sea, ¿pueden ir a verla sin haber visto las originales? Eh, más o menos. Más o menos. No les diría que sí completamente porque hay cosas que no van a entender Y esas cosas que no van a entender No es que simplemente no las van a entender Sino que por ahí no les va a sacar una sonrisa O no los va a hacer emocionar Como podría hacerlo si ven los originales Así que les recomiendo que las vean Y bueno, vayan a ver la cine Que la verdad que en serio van a pasar un muy buen rato Me meto con spoilers así que siguen ...a partir de este punto bajo su propia decisión. La historia gira en torno a Phoebe, que es nieta de Egon Spengler, uno de los cazafantasmas originales... ...que es el que vemos al principio de la película, que está siendo perseguido por un fantasma... ...y que de hecho es eh, asesinado por este fantasma. Egon Spengler estaba protagonizado en las películas originales por Harold Ramis... Actor que falleció Entonces se justifica claramente Por qué no Se le ve la cara En esa escena inicial Y más adelante También se justifica el hecho de Su aparición de manera Fantasmagórica Muy bien lograda Por CGI Porque claramente eso se hizo con CGI Y se logró muy bien O sea, Harold estaba ahí directamente en un momento hasta pensé esto esto lo agarraron de las películas anteriores y lo pusieron ahí le pusieron un poquito de, de barba y todo eso y le hicieron un poco más canoso y lo pusieron ahí porque es, in, o sea, es increíble el nivel de, de detalle y de exactitud es genial o sea le salió igualito y bueno por razones obvias no habla en esa escena del final y no le vemos la cara al principio o sea, lo metieron bastante bien en la película me, me, me gustó y de hecho me gustó el punto este en el que no me esperaba que aparezca al final o sea, durante toda la película se menciona mucho porque está relacionado justamente con la protagonista que es Phoebe, interpretada por McKenna Grace que es su nieta y que es un poco la que lleva todo esto de el legado de los cazafantasmas, y también ligada su historia, la de Egon, a Kali, su hija, Kali Spengler, que está interpretada por Carrie Coon. Eh, entonces, digamos, está presente Egon realmente en toda la película, incluso está presente literalmente en forma de fantasma, pero sin ese espectro que, que se ve, digamos, eh, al final, sino que con movimientos, mueve cosas, juega al ajedrez, mueve la lámpara, ayuda a Phoebe en varias cosas. Entonces, Egon está, realmente. Incluso si lo piensan en un momento, la película es un homenaje a él. O sea, la película termina dedicándole la película a Harold, pero realmente toda la película es un gran homenaje a él, y la verdad que si lo pensamos por ese lado... Te parte el corazón y es muy lindo ese tipo de homenaje. Realmente Egon está presente a lo largo de, de toda la historia. Que gira, como les comentaba, en torno a Phoebe. Que en realidad en los créditos aparece primero, ¿cómo se llamaba el personaje? Trevor, interpretado por Finn Wolfhard, que seguramente lo vieron en Stranger Things y también en It. Pero la protagonista para mí es Phoebe. O sea, claramente Phoebe. Eso de los créditos no, se maneja por otras cuestiones. Ella va descubriendo, un poco por su naturaleza de científica, un montón de cosas vinculadas a su abuelo. De hecho descubre, gracias a él también, porque él la ayudaba, descubre la trampa para fantasmas. Ahí se la lleva a su amigo, Podcast. Uno de los mejores personajes de la película, podcast. Se llama podcast. O sea... Chabón, te llamas podcast. Sos un genio. El chabón tiene un podcast. En un momento dice, cuando habla con, con Phoebe, le da un pendrive eh, con el podcast para que lo escuche y le dice, encuentro mi estilo en el episodio 46. Es genial. Es genial. Y después más adelante, cuando aparecen los cazafantasmas originales, Raymond habla con él y se presentan y descubre que es el chico del podcast que él escucha. Y le dice lo mismo, encontraste tu estilo en el episodio 46. Nada, me, ese, ese personaje me encantó, me encantó. Ya voy a mencionar algo sobre los personajes y sobre el humor, que es clave para mí en esta película. Phoebe encuentra esta trampa, se la muestra a su amigo podcast y al profesor de la clase me pongo de pie, me voy a, me voy a poner de pie, literalmente, permiso, con el micrófono, Paul Rudd, genio, genio Paul Rudd, genio, genio, o sea, en mi reseña en leatherbox puse, literal, al final, Paul Rudd te amo, con signos de exclamación. ¿Cómo no amarlo? El chabón es un genio es un, Haga lo que haga, es un genio Y su personaje está muy bien Salvo en esto de que le muestran la trampa para fantasmas Y decide abrirla Muy mala decisión De hecho una chica adelante mío en el cine Lo dijo en voz alta mm, Mala decisión Y alguien la cayó, de fondo Bueno, cosas que pasan Pero sí, muy mala decisión Ahí se escapa uno de los perritos de Gozer, que vuelve a atacar después de lo que fue la película original. Y bueno, básicamente es este resurgimiento de los cazafantasmas, pero sin los cazafantasmas originales, con nuevos personajes, a través de la historia de Phoebe Spengler, nieta de Egon Spengler. Puntos negativos de esta película. Nuevamente aparece esto que ya comenté en los episodios anteriores Con la primera película y la segunda película de los cazafantasmas Los cuestionamientos Ya lo vimos en la primera En la que muy poca gente le creía a los cazafantasmas Y los tomaba como farsantes Cuando en algún punto había pruebas Y de hecho al final cuando el malvado gigante ataca a todos eh, los cazafantasmas nos salvaron, qué lindo, vamos los cazafantasmas. Y después, cinco años más tarde, es como. Son unos farsantes. Pero no viste que un malvadisco gigante atacó a, a todas las personas. Y, bueno, no importa. Son farsantes, no los queremos. Nos salvan nuevamente. Y muchos años después, acá te lo puedo entender por un tema generacional. Incluso los protagonistas, Phoebe Podcast y Trevor no conocían mucho de, de la historia de los Casas Fantasmas. Eh, Gary, el personaje que interpreta Paul Rudd, le tuvo que mostrar por YouTube algunas grabaciones de, del momento en el que atacaron estos fantasmas Nueva York. Y después Phoebe también busca ese famoso comercial en el que hacían su, su publicidad de Casas Fantasmas. Ahí te lo puedo entender, o sea, por un tema generacional te lo puedo entender, pero Acá pasa un poco también lo que pasaba en la primera de... Hay fantasmas, pero bueno, por alguna razón la gente no le termina de creer a los cazafantasmas. O no termina de creer la existencia de los fantasmas cuando claramente se ven. O sea, hay una baba gigante que se está comiendo cosas en la calle. Y la están persiguiendo y na nadie... ¿Nadie vio eso? O sea, toda esa persecución, ¿nadie la vio? ¿Nadie vio nada? ¿Nadie vio al perro gigante con ojos rojos meterse al Walmart? Creo que era un Walmart. ¿Nadie vio a los maloiscos chiquitos por todo el supermercado? O sea, ¿se entiende? Que encima, otra vez, recurren a esto de meterlos en la cárcel... Eh, nuevamente la policía En modo hortiga Confiscando todo y metiéndolos ahí presos qué sé yo Es algo raro, o sea Que se siga sosteniendo esto de los cuestionamientos Hacia los cazafantasmas De que, no, oh, los fantasmas no existen Pero de la nada una invasión de cosas Y cosas muy raras pasan Y es como, ah bueno, nos salvaron Pero seguramente cuando hagan la secuela De esta película, que probablemente llegue 2023, 2024. Otra vez. Oh, ¿Quiénes son estos? Si los fantasmas no existen. Es raro. Eso no lo termino de entender. Como que no se termina de aceptar la idea de que los fantasmas están. Y de que pueden aparecer. O sea, pueden no aparecer durante 5 años. Está bien. Pero que existen, existen. O sea, si ya los vieron, no den por hecho un tiempo después de que listo, no, no, no existen. O sea... Pueden no aparecer, sí, pueden no aparecer Pero que no existen, no No lo veo por ese lado Así que eso un poco de ruido me hizo de nuevo Aunque no no tanto, la verdad, no, no tanto Y lo otro negativo, porque realmente esta película no, no tuvo muchas cosas negativas Fue Gozer No me molestó que otra vez usen a la misma villana Que de hecho se explica en la película que Gozer no tiene sexo o sea, no es ni hombre ni mujer Pero en ambas películas Fue interpretada por una mujer Entonces yo le digo que es una villana Básicamente eh, De hecho hay un chiste muy bueno Sobre esta explicación De que Bowser no tiene un género Con el que se identifique Y el personaje de El personaje de Lucky Dice Que, que, que adelantado para su época O algo así Me gustó mucho No es que no me haya gustado su regreso, pero eh, se me hizo, eh, no sé, me, me dio lo mismo, básicamente, como que no, eh, qué sé yo, está bien, no, está bien, dejamos ahí, no me, no, no me llamó tanto, digamos que aparezca, no es como, uh, otra vez Gozer, oh, genial, no, está bien Por ese lado O sea, ni siquiera lo hubiera puesto como algo negativo Lo dejaba ahí Pero bueno, tenía que poner algo más Entre los puntos negativos porque realmente no tenía muchas cosas negativas Para poner Así que bueno, lo dejo ahí Pero no no me, no me llamó mucho la aparición de Bowser Aunque bueno, estuvo lindo ver Otra vez la pirámide, los perros Como que todo así Igual que en la primera pero mejor O sea como un upgrade, estuvo muy bueno verlo, y un detalle que lo vi en, en Leatherbox, ahí en, en, en el cast, Gouser es interpretada por Olivia Wilde, Olivia Wilde, para la gente acá de, de Buenos Aires, del conurbano, genia, Olivia, genia, que me dio, o nos dio, una de las mejores películas de los últimos años, que fue Booksmart, si no la vieron vayan a verla, algún día debería hablar de esa película. Eh, y dentro de poco va a dirigir una película con Harry Styles y Florence Pugh. Creo que sale el año que viene, 2022. Fua, ya estamos cerca de 2022, cómo se pasa el tiempo. Pero bueno, quería mencionar eso. Puntos positivos. Muchos puntos positivos en esta película y me alegra, porque la verdad que, que, que me gustó mucho. Los personajes. Como en las películas anteriores, los personajes eran el alma de, de las historias. Y realmente acá son el alma de la película. Porque además, eh, realmente no sentí que se forzara esta situación de los Cazafontama todo el tiempo, y todo el tiempo ahí, miren, miren los Cazafontama, y digo, esto de es los Cazafontama, pero yo era la nieta de los cazafantasmas, bueno, no sentí eso realmente, y que se enfocaran en personajes nuevos, contando sus vidas, sus historias, su relación... Más allá de lo que pasaba con los fantasmas Y, y el historial De los cazafantasmas y, y todo eso Me gustó, salió muy bien Mis favoritos Podcast en primer lugar Interpretado por Logan Kim Que pibito tan adorable Realmente eh, Nos hemos llenado de pibitos adorables Los de Jojo Rabbit Que son unos genios Y ahora a este pibito Los quiero ver a todos en todas las películas Que lancen de Acamas. Y bueno, Phoebe me encantó, o sea, como protagonista de la película me encantó, la verdad que, que me gustó mucho Y el resto de los personajes también, o sea, están muy bien Trevor no, no, no pincha ni corta, pero lo poco que hace está bien Loki también, es como que está ahí, pero no hace mucho, pero igual tampoco me molesta Loki no es, es Lucky, porque es de sortuda, o suerte, no, sortuda eh, aguante Loki Paul Rudd, obviamente Gary, genio Genio total Paul Ruth. El único personaje que Posiblemente no me haya gustado Fue El de Kali, la madre de, de Phoebe no, no, no lo iba a poner como algo negativo Pero no me funcionó, o sea, no, no, no me funcionó realmente. Como que está ahí, o sea, está ahí porque es la madre de Phoebe y es la hija de Egon, pero no, no, no, no. no me funcionó. Y estaba ahí también para ser poseída por uno de los perros para liberar a Gowser, pero ya está, o sea, como que hasta ahí. Pero la mayoría de, de los personajes muy bien, obviamente la aparición de los cazafantasmas originales, el cine explotó, aplausos, momento genial. Encima hasta en la película se tomaron el tiempo de hacer esa referencia a la aparición de los cazafantasmas. Porque imagínense, aparecen para dispararle a Gowser. en ese momento en, en la granja de, de Egon. Aparecen los tres, el cine, aplaudiendo, gritando... Eh". Vamos. Y en la película, los malvaviscos chiquitos estaban en el auto, rompiendo todo, y hay tres que los ven por el vidrio del auto y, lo, y se ponen a aplaudir. O sea, es genial. Es, es genial ese momento. O sea, hasta los malvaviscos los ven. Y hay uno. Hay uno que aplaude, hay uno que como que levanta los brazos, si no me equivoco, y hay uno que es como que se agarra la, la cara. Y tiene la cara de sorprendido como no lo puedo creer que los estoy viendo. O sea, me encanta que le hayan dado ese momento de enaltecer su aparición al punto de que los malvaviscos ahí están aplaudiendo y volviéndose locos por... No, los cazafantasmas. No, no, la verdad que me encantó. Y obviamente, bueno, ya eran personajes que me gustaban en las películas originales. Y verlos de nuevo acá, lo poquito que, que hacen, lo poquito que aparecen ya está, alcanza y sobra, o sea, hay un par de momentos en los que están viendo al fantasma de Egon y es como que ya con esos gestos, no dicen nada, no, no dicen nada, pero ya con los gestos de, de Bill Murray y de Dan Aykroyd ya está, ya está, o sea, genial, la verdad que bueno, en ese aspecto los personajes la verdad que, que, que me funcionaron los nuevos como los, los viejos los efectos visuales, que es algo que ya mencioné, era algo obvio, o sea, por lo que se vio en avances y por el momento de la vida en el que estamos, 30 años después, ya es algo de confiar el tema de efectos visuales en las películas de este tipo, en las que se necesitan cosas fantásticas que no existen, básicamente. Eh, es algo que evolucionó mucho y que evolucionó muy bien y que se utiliza muy bien en la mayoría de los casos. Y bueno, la verdad que es un punto muy a favor, muy positivo dentro de esta película Sentí un poco duro a los perros En especial, sí, sí a ambos Porque cuando están parados ahí en la pirámide están los dos Pero cuando aparece uno comiendo comida de perro en el Walmart Está ese sol y por ahí se nota más Por la luz también eh, Los noté como un poco duros pero tengo entendido que usaron animatronics, o digamos los robots, estos que, que se usaron por ejemplo para hacer al T-Rex de Jurassic Park. O sea, en eso eh, me, me, me gustó, me gustó porque está bueno que se vuelva un poco a, a esa idea de, de usar cuando se necesita el CGI, usar los efectos. Pero cuando se puede usar algo más de efectos prácticos y que quede bien, la verdad que me gusta. Así que aprobadísimo. Algo que también ya comenté, pero que tengo que comentarlo como un punto muy positivo. Nada se sintió forzado, realmente. O sea, se apeló a la nostalgia, sí. Se hacían referencias a los cazapatamas. Un montón. La trampa, eh, los videos que aparecen en YouTube. Eh, los mismos personajes que aparecen, de hecho Ray aparece en este lugar, en este negocio que ya tenía en la segunda película sigue ahí um, los trajes, las pistolas el fantasma Muncher que un poco es el hermano mayor de Slimer acá conocido también como Pegajoso que fue el Fantasmita Verde de las películas originales, no sé por qué no usaron el mismo, no sé, pero bueno, este me gustó también, así que estuve bien. Hay muchos homenajes y referencias a las películas originales, esto de que otra vez estén en la cárcel, de que no les crean la misma villana, Gozer, eh, o sea, hay muchas cosas, el aparatito para detectar a los fantasmas, las golosinas también, está lleno. De hecho al final en la escena post créditos En la segunda escena post créditos Aparece digamos el cuartel que tenían antes Está lleno de cosas Pero no, no se sintieron Forzadas, o sea se sintieron Bien para la película eh, Van con, con la historia No, no las metieron como eh, Vieron en los Simpsons Que mete todas las enfermedades Por, por una puerta el, el doctor Y le dice al señor Burns que no pasan Todas, bueno algo así, o sea no las metieron así Todas las referencias, es como que Bien Fluido, todo bien O sea Realmente no sentí nada Forzado en cuanto a Unir cosas con, con Las películas originales y la verdad que Eso me parece un golazo porque Se manejó bien, realmente Se manejó bien Generalmente, a ver, hacer este tipo de películas Que tienen que recordar a otras películas pasadas y continuarlas en un punto. Pueden salir mal por el hecho de... Bueno, listo, vamos a hacer plata nada más. Se piensa solamente en eso. Y bueno, ya está. Eh, listo. Vamos a hacerlo como sale. Y te pueden meter todas las referencias para dejar contentas a las personas. Y decir, ah, mira esto me acordar a acordar de la película del 84. Eh, y listo. Pero no, o sea... Contaron una historia nueva que estaba relacionada a las películas originales y listo, salió bien. Y después hicieron esa unión en el final con los cansa fantasmas originales y, y, y ya está. O sea, salió bien, realmente salió bien y, y me gustó mucho. Puntazo a favor, puntazo a favor para la banda sonora. Por fin <ríe> pusieron banda sonora en los momentos en los que se necesitaba una banda sonora y no... Canciones ochentosas Bueno, ochentosas en este caso Podrían haber puesto al Duki, no sé Pero Genial genial me, me, me gustó Muchísimo todo eso Porque realmente son momentos en los que se necesitaba Una banda sonora Música de fondo Y no canciones ¿Se entiende? Y era algo que me había molestado En las primeras películas Y acá, por suerte No lo hicieron, así que Completamente agradecido, muy bien La verdad que un golazo Y bueno, algo más Que también lo quería mencionar un poco con lo del humor Que, que mencioné antes Respecto a los personajes De Phoebe y Podcast Que el humor me gustó O sea, me reí mucho, la verdad que En cuanto al humor, la verdad que Está muy bien Va un poco atado a, a ver, hay cosas que Por ahí Me molestaron de las primeras, o no me gustaron tanto o no me funcionaron, como estuve mencionando eso Y que acá sí me funcionaron Pero también por el tipo de película que es O sea, un poco mencionaba esto de que en la segunda película El humor era raro, tonto Y por ahí con el tipo de personajes que teníamos no me funcionaba Pero en este caso es un humor que va acorde a personajes que tienen 12 años o sea, que podcast sea así Que esté todo el tiempo así Como re manija Y con ganas de hacer cosas Y súper emocionado por todo Y bueno Es un pibito de 12 años O sea, está perfecto que sea así Si fuera un chabón de 40 y pico Interpretado por Seth Rogen Y bueno Puede molestar un poco Pero... En este caso no me molestó. De hecho, me reí bastante con ambos personajes. Con podcast me estallé. Genio. Phoebe también tiene sus, sus muy buenos momentos. Hace chistes eh, malísimos. Pero con algunos realmente me reí. Me, me gustaron mucho. El que más me gustó... Eh, ¿Cuál fue? Ay, me lo olvidé. Ay, maldita laguna mental. Lo tengo... En la punta de la lengua y no lo puedo mencionar. ¿Cuál era el de...? ¡Ay, se me olvidó! ¡Ah! Ahí estuve buscando un poco. Y es el del de oso polar. No lo recuerdo textualmente, pero básicamente preguntaba cómo llamas a un oso polar muerto. Y decía, no... No lo podés llamar porque está muerto No sé si era O sea, tenía otra parte del chiste Pero me acuerdo de eso Y, y no, genial Yo me, me, me estallaba Me encantó, la verdad que un personaje muy bueno También un personaje muy bueno El de podcast Creo que son los pilares del humor En esta película Paul Ruth también Pero bueno, Paul Root es Paul Root. O sea Te tiene que hacer drama Le sale bien Te tiene que hacer comedia Le sale bien <ríe> Garantía Así que lo dejo como algo obvio, claramente Pero me funcionó Realmente hay cositas que por ahí en las anteriores no me, no me funcionaron y, y en esta película sí Así que realmente satisfecho satisfecho con esta película porque me gustó por, por muchas razones Y para terminar, no lo quería poner como un punto positivo Pero es inevitable Es inevitable en la primera, bueno, empieza y termina con eso y es algo icónico de, de la película. En la segunda termina con, con esto y me salvó porque yo me estaba aburriendo y fue como, bueno, por lo menos terminó bien. Y acá directamente también al final... Pero se esperaba y cuando empieza a sonar todo el cine loco y aplaudiendo E incluso, adelante mío, unas chicas que tarareaban Obviamente estoy hablando de la canción de Ray Parker Que la escucharon un poco al principio de este episodio Pero en una versión un poco más actualizada por la nueva película Y que van a escuchar en una versión al final que encontré por ahí y que me gustó mucho muy especial, ya voy a decir de quién es, para que más o menos se den una idea, ahora la van a escuchar al final. Un pequeño detalle, obviamente lo de Harold Ramis, actor que falleció en el año 2014, y, y que, bueno, lo vimos de nuevo en esta película, que realmente estuvo presente a lo largo de toda la película, y que trajeron a la vida, de alguna manera, Gracias a, a los efectos Lo pudieron recrear Y ese momento fue genial Realmente ese momento fue genial, muy emotivo Y otra vez, no se sintió forzado O sea, no se sintió, incluso ese momento no No se sintió para nada forzado Porque está todo ese momento en el que él Ayuda a su nieta Después se une al resto de los cazafantasmas eh, Y finalmente se abraza con su hija de alguna manera, pidiéndole perdón por no haber estado presente en su vida, como le hubiera gustado, y, y desaparece. Se va, y cuando se enfocan a las estrellas, termina con la dedicatoria a Harold, y se termina la película. Y realmente, o sea, repito esto de que no me esperaba que aparezca de esa forma, y su aparición me, me sorprendió y me gustó mucho. Y el final también me gustó mucho, y de nuevo, no se sintió forzado. Repito esto y lo aclaro porque es algo para mí muy importante, al menos para mí, puede que a alguien más se le haya hecho forzado todo eso, o más cosas en la película, pero realmente yo no lo sentí así y bueno, me, me pareció muy bien y me pareció un muy lindo homenaje para, para Harold, que la verdad que no es mi caso porque no soy un fanático de, de los cazafantasmas. Fantasmas, me gustan los Casas pero no soy un fanático. Pero para las personas fanáticas de, de estas películas y de estas historias, la verdad que... Algo muy lindo. Un detalle muy muy lindo el de, el de su inclusión en esta película. Y bueno, no, no los mencioné mucho, pero vale la pena. Los Malvaviscos, enamorado Yo salí del cine y me puse a buscar en internet... Marshmallow, Ghostbuster, Afterlife, Funko Pop. Quiero alguno de... Esos malvadiscos en Funko Pop Son Hermosos Son hermosos Lo que me reí Con esos malvaviscos en la película Son Geniales geniales. Además aparecen Dos minutos con toda la furia Tres minutos No sé cuánto dura la escena del Del supermercado Y cuánto dura el momentito ese En el que están en el auto Pero Genial. En cuando desaparecen, que de hecho muestran a estos tres que aplaudían a los cazafantasmas, había gente en el cine que decía, no, no, no, me no los maten. Y la verdad que sí, no son geniales. Y espero que si piensan hacer una secuela de esto, aparezcan de nuevo, porque la verdad que, que, que me encantaron. Secuela que ya lo mencioné en este episodio y veo venir esa secuela porque las escenas post créditos, la primera no, porque la primera nos muestra al personaje de Dana, interpretado nuevamente por y Weaver, que no apareció en toda la película y cuando van pasando los créditos, los primeros que muestran al el elenco, al final ponen a y Weaver y en el cine se escuchaba a la gente preguntarse y Weaver, si no apareció. Y ahí cortan vamos a la escena post créditos y ya aparece ahí, o sea, muy buena jugada, la hicieron muy bien, están haciendo esto de, de las cartas y del electroshock que hacía Peter en la primera película, un poco en modo de venganza hacia lo que Peter hacía, de que le daba las descargas eléctricas a las personas, aunque adivinaran lo que había detrás de la carta, eh, me gustó mucho, y... Tenemos la segunda escena post-créditos en la que aparece la secretaria de los Casas Fantasmas, Janine, interpretada por Annie Potts, que al principio de la película tuvo un pequeño cameo, y también la aparición del otro casafantasma olvidado un poco, que en las primeras dos películas apareció prácticamente nada. De hecho, en la segunda, recuerdo que en el primer episodio me preguntaba «Che, pero aparece muy poco este personaje» y no lo mencioné cuando hablé de la segunda película que estaba tan enojado con esa película que ni lo mencioné pero tampoco no aparece casi nada así que bueno no, no aparece mucho pero acá por lo menos le dieron el lugar de la segunda escena post créditos en la que se pone a hablar Winston con Janine sobre cómo avanzó con su negocio y que siempre iba a ser un cazafantasma más allá de, de lo que haga con su vida y lo vemos regresando al cuartel original de los Casas Fantasmas, con el Ectomóvil que usaron en esta película, y que es el original de las películas de los Casas Fantasmas, para arreglarlo, y al tocarlo, se termina la película, con el logo de los Casas Fantasmas, renovado, y en vez del fantasmita clásico, aparece... El malvavisco chiquito, Claramente. O sea, muy sutil. Te la están dejando ahí, picando como... Bueno, se viene, pero no están... O sea, no te dicen... Miren que se viene la secuela. Pero te la dejan picando. Tranquilamente podría no venir otra película después de esto. Pero ese final es realmente genial. O sea, puede no venir nada. Puede venir algo. Pero sea como sea... Es un muy buen final. Y algo que me de mencionar, ahora me estaba acordando con lo de móvil Son eh, los giros. Porque nunca lo mencioné. No lo mencioné ni con la primera película. Ni con la segunda. Y ahora lo voy a mencionar. Ya con esta tercera. Los giros de móvil Que son un clásico. Desde la primera película. Hay esos giros eh, en las calles. Y esas escenas. Muy muy buenas. Acá también se repitieron. Y la verdad que, que me gustaron mucho. Y era algo que, que quería mencionar al menos eh, porque es un detalle bastante interesante que, que me gustó. La verdad que en las escenas queda muy bien y se repitió en esta nueva película, así que nada, para mencionarlo. Hasta acá este episodio. Mi calificación es de 8 sobre 10. Una película que me gustó mucho, la verdad, y que, que disfruté, que me gustaría ver de nuevo, la verdad iría de nuevo al cine a verla. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir también en mi Instagram personal, en Letterboxd. Acá abajo, de donde sea que estén escuchando esto, están los enlaces. Y también me pueden encontrar en Medium, esta plataforma. Formato de blog que se hizo popular en el último tiempo. Abrí un espacio ahí para poder escribir sobre algunas películas. Ya escribí un poco sobre Tic Tic Boom, esta película protagonizada por Andrew Garfield que se estrenó hace poquito en Netflix. De hecho, en esta misma fecha de Los Cazafantasmas, de Last Night in Soho y de The Friendly Dispatch, Así que pueden ir a leer. Todo lo que escribí sobre esa película ahí Y bueno, creo que no, no tengo más redes para, para que me sigan Tengo que actualizar el speech Para mencionar todas las redes Porque solamente lo tenía para Instagram y Youtube Pero bueno, hay otras redes para que me sigan Pero hasta ahí Ya para el próximo lo voy a tener actualizado Y para despedirme Como les prometí Los voy a dejar con la icónica Canción de Ghostbusters Pero... Una versión distinta y que me gustó mucho. Hecha por Cumbia Drive, que pueden encontrar su música en YouTube y en Spotify. El nombre lo dice todo, así que los dejo con esa maravillosa versión. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.